Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristian Muñoz y en este pequeño video les mostraré cómo se usa hashtag InspectorPro. Bueno, para empezar debemos ir a la Play Store y poner en el buscador eh, hashtag InspectorPro. Después debemos descargarla y posterior a esto la vamos a abrir. Esta aplicación no cuenta con un registro antes de, de empezar a usarla, sino que es así libre. Eh, aquí podemos ver algunos challenges que hay en la actualidad. Eh, estas son las personas que han subido este challenge. Por ejemplo, está aquí el de Godzilla Challenge y está que lo subió Eminem. Entonces, vamos a ponerlo y nos de, redirige a Instagram inmediatamente y nos muestra el video donde el publicó este contenido. Esta es al ser una aplicación gratis, pues tiene publicidad. Eh, también acá podemos ver el, como una suscripción que, que tiene la aplicación. Y además podemos generar el, el historial. Acá podemos ver qué hashtag hemos buscado y cuáles nos han servido, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a buscar, por ejemplo, el de 3D. Esperamos a que pase la publicidad. Y ya, aquí están todas las publicaciones que hay de... De 3D y algunos hashtags similares a la, a la palabra o al hashtag de 3D, ¿cierto? Aquí podemos agregarle la estrellita y ya nos va a aparecer en favoritos. Y por ejemplo, vamos a abrir este que dice hashtag 3D, lo voy a abrir eh, y inmediatamente me va a redirigir a, a Instagram y vamos a ver las mejores publicaciones que tiene este hashtag. Entonces aquí miramos algunas de las publicaciones que ha hecho la gente que, que tengan este hashtag y para así poderlo, poder ver lo que sube la gente con estos tipos de hashtag. cierto. Muchas gracias por ver el video. Cualquier duda acerca de esta aplicación pueden ir al Media Lab EAFIT de la Maestría en Comunicación Transmedia.